Voy a continuar en este video, en esta serie, donde comenzamos a utilizar eh, esta aplicación de Miro. Entonces, vamos a hacer algo de lo más básico que se hace aquí, que es crear un nuevo tablero. Entonces, vamos a comenzar a crearlo. Eh, ya sea, si estoy en la vista de lista, dentro del dashboard, pues sería aquí donde dice crear un nuevo tablero. Si estuviera en la vista de, de cuadrícula, pues sería aquí donde dice new board. Entonces, doy clic y me pide darle un nombre a mi, a mi tablero. Le voy a dar este nombre, comenzar a usar Miro Y bueno, luego me dice si quiero no notificar a los, a los integrantes de mi equipo. En este caso no, quiero notificarles a quienes tengo incluidos en mi equipo personal. Y le doy ahí Create and Share. Y entonces, ya comenzamos aquí con el tablero. Siempre, lo primero, la primera opción que nos da es la de elegir alguno de los muchos, muchos templates que Miro tiene. Eh, si no queremos empezar con un lienzo completamente vacío, pues, podemos elegir alguno de los templates o, simple y sencillamente, puedo cerrar esta vista y, bueno, comenzar a trabajar sobre este tablero, este tablero completamente en blanco, todo este lienzo completamente en blanco. Si quisiera, eh, ya empezar a agregar contenido, las herramientas para hacerlo son todas las que encuentro al lado de la extrema izquierda. Esta es toda la barra de herramientas, las herramientas básicas. Tenemos para seleccionar, para volver a abrir el apartado de templates y seguir escogiendo alguno de los, de los templates que aquí había. Por ejemplo, me voy a ir por este, este de Scamper, que, que es nuevo, Puedo darle clic para ver un, un preview rápido de cómo se ve. Y digo, ok, está interesante cómo llevar a cabo esta, esta técnica de creatividad de, del Scamper. Entonces lo voy a agregar aquí y ahí está ya mi, mi template. Eh, si quiero agregar ya otros elementos, como un cuadro de texto, aquí está la herramienta, están los Sticky Notes. Eh, para empezar a, a agregar, y elijo el color. Puedo agregar eh, diferentes figuras o dando clic en All Shapes. Puedo encontrar aún más figuras que puedo ir agregando eh, directamente aquí a mi tablero. Está la parte de agregar líneas de conexión entre diferentes elementos. Aparecen los puntitos azules para comenzar a unir elementos. Está la pluma para ir escribiendo de manera eh, completamente libre. Entonces puedo empezar este, a dibujar y hacer algunas, algunas otras formas completamente libres con la pluma. Está el de comentarios. El de comentarios yo lo uso mucho cuando estoy eh, visitando el tablero de alguien más. Entonces puedo eh, darle recomendación a un estudiante de hay que poner más atención, en esta idea y así los estudiantes pues pueden eh, empezar a ver ahí los comentarios y me pueden contestar y se puede comenzar a hacer alguna especie de hilo de conversación al interior del tablero es interesante el comentario está la parte de crear los frames y me da eh, el tamaño de frame que, que me gustaría crear por ejemplo ahí está cree un, un frame de tamaño a4 porque estoy pensando que esto es algo que posiblemente eh, más adelante vaya a querer yo eh, vaya a querer yo imprimir en una hoja de tamaño a4 y bueno puedo empezar aquí a acomodar este todos mis elementos para que quepan en esta hoja de tamaño a4 y ahí va quedando eh, mi, mi frame esta parte de los frames también es importante porque esta es la manera como se van a ir organizando eh, las páginas cuando nosotros exportemos como PDF. Si elegimos esa opción de exportar como PDF, pues se importan cada uno de estos marcos como una página diferente de este PDF. Está el botón de upload que me muestra todas las opciones que tengo para agregar otros archivos o eh, URLs eh, desde Diferentes servicios que puedo estar agregando aquí a mi cuenta de Miro para ir agregando rápidamente elementos a mi tablero. Eh, si quiero agregar desde otros servicios como YouTube, como Vimeo o desde eh, un Google Forms, desde cualquier servicio que me, lo, que me cree un código para embeber, ese código lo puedo pegar aquí y podría tener aquí directamente disponible, eh, por ejemplo, mi video de YouTube para eh, reproducirlo desde dentro de mi tablero de Miro sin tener que ir al, al otro sitio. Bueno, ah, puedo buscar directamente imágenes desde aquí y hay si le damos aquí abajo en el más, están otras herramientas que puedo estar utilizando desde la, la biblioteca de wireframes, que está por aquí, si quiero hacer algún tipo de prototipo rápido de una interfaz, pues lo puedo probar desde aquí. Tarjetas de Kanban de para eh, comenzarlas a, a crear directamente aquí en el tablero. Ahí está. Eh, to do eh, in progress done. Voy a cerrar aquí el tutorial rápido del Kanban. Ya, listo. Eh, puedo... También hay, desde aquí comenzar y agregar un mapa mental, tarjetas, capturas de página web, iconos eh, tablas y gráficas. Y bueno, eh, como ven, eh, Miro es amplísimo en la cantidad de elementos, tareas, actividades que podemos estar agregando. Entonces, espero que disfruten tanto como yo disfruto utilizando esta, esta aplicación web. Eh, da, las posibilidades son, son tantas como su imaginación para utilizarlo para la preparación de sus cursos, en la presentación de diferentes temas y también en actividades colaborativas. Son algunos de los ejemplos donde Miro funciona excelentemente bien. Busquen y consigan su licencia educativa Busquen el video al respecto si todavía no la tienen y espero que disfruten mucho Miro. Mucho éxito.